Esto es la rutina que tenemos Estamos tomando Yo estoy tomando Super Red Frutas, beach y berry. Mi esposo toma Super Clean Storal Body Limpia el cuerpo y el hígado Desintoxica También toma para la defensa Y la inmunidad Y toma ¿Dónde está? La proteína proteína y nos vamos a, esto es nuestra rutina <coughs> perdón amiga. <coughs> say hi san jorge apunta okay. Okay. acá voy a poner la fruta y le vamos a agregar entonces la proteína tiene que ser una cucharada al ras so, vamos a hacer así Bien, claro. Ajá, una cucharada Al ras Ahora vamos a poner el onion -Un System Una cucharadita También Entonces, amigas, le vamos a poner en este vasito que le he hecho a mi esposo con su nombre y el, el, el Punisher que le encanta con, con el Cricut Machine. Y mi esposo con esta técnica, amigas, ya bajó en, en dos semanas. ¿Cuántas libras? 40 cuarenta. libras, amigas. Así que este es el desafío de este año, poder eh, bajar de peso sanamente. Y, y Les estoy compartiendo mi secreto económico. Pueden estar sanas, salir a caminar, y aquí está su, su, su batido. Todas las mañanas nos tomamos uno, nos da energía, no necesitan tomar. Ahora San Jorge se va a tomar. San Jorge, su ¿riquísimo? Delicioso. Amigas. ¿Cuánto te estás tomando ahí? Este es el vaso con su nombre que le hice pueden Son pasar 20 onzas. y ver mi tienda Etsy y apoyarla, por favor, es nueva, no he vendido nada aún, confío que me ayuden, también apóyenme en Patreon, donde tengo contenido exclusivo, en Instagram, yo amigas, a mi batido, le puse exactamente lo mismo, pero voy a cometer un pecadillo y le voy a meter crema, se me voy a hacer mi smoothie, de año nuevo oh, solo me falta el cherry que por ahí lo tengo así que esto es todo bueno mis amigas le coloqué el cherry por encima y este es mi batido delicioso proteico limpiador para nuestra siguiente receta yo les dejé la receta en el link de todas maneras este es un postre frío sin horno económico ¿Van a mover galletitas de chocolate o de crema a su gusto? Si quieren que yo haga la receta paso a paso en otro video, me lo dejan saber en los comentarios. Denme like, suscríbanse, compartan y activen la campana de notificaciones para no perderse mis videos. Amigas, van a tomar queso crema sin sal, dos latas de lechera, media taza de leche, gelatina sin sabor, un sobrecito, van a batir todo en su batidora y lo van a llevar al refrigerador, prueben este postre y déjenme saber en los comentarios porque me interesa saber, envíenme fotos en mi Facebook, comuníquense en mi Whatsapp, en mi Instagram, links en la descripción, también apoyen mi Patreon y Buy me a Coffee en mi Facebook, tengo el link para que puedan apoyarme. También el Patreon link está en la cajita de descripción. Prueba esta receta, sobre todo ahora para los niños. Ellos te pueden ayudar a prepararlo porque no lleva calor, es, es un postre fácil. Así que puede toda la familia, como en mi caso mis hijos, se entretienen demasiado haciendo este postre. Tú puedes ocupar gelatina también de la mexicana, si le quieres dar gusto a coco limón, el sabor que tú prefieras. Yo a mi preparación le puse gelatina sin sabor y un poco de vainilla y saborizante de limón porque a nosotros nos gusta así. Les va a quedar delicioso, no lleva horno, es rápida, sencilla, van a quedar como unas reinas y es súper lujosa para una fiesta también. Así que amigas, las estoy invitando a activar la campana, a dejarme sus comentarios, a probar esta preparación, que como verán es muy fácil y muy económica. Y a dejarme saber en los comentarios cómo les fue con la preparación. Y a invitarlas a cuidarse mucho. Así que nos vemos amigas. Apoya mi Patreon. Links en la cajita de descripción. No te pierdas mis próximos videos, así que activa la campana. Voy a estar preparando una serie de tarjetas en la Cricut Joy y en la Cricut Air 2 Explorer de tarjetas de Valentine y bueno, muchos besos que pasen muy bonitos